Bien, entonces, ahora este vamos a vamos a mirar un poco lo que son las tareas para esta semana. La tarea para esta semana es que este nos pide crear... Eh, la, comenzamos, o sea, tenemos cuatro actividades obligatorias para esta semana. Comenzamos con la tarea A9 que se refiere a la creación de escalas y uso de foros. Entonces, eh, vamos, a, vamos a mirar un poco esto. Eh, como siempre, esta es la estructura del, del, de la tarea y acá están las instrucciones que debemos de seguir para completar esta tarea. Lo primero que nos está pidiendo es que nosotros creemos una escala dentro de nuestro curso. Esta es una escala cualitativa la que nos está pidiendo. Estuvimos trabajando con las calificaciones cuantitativas durante eh, el ver, curso. podemos interrumpir? Sí. Yo sí. Pues, no estoy viendo tu pantalla. Ups, perdón. Gracias. Ah, otra cosa que les quiero pedir... Es que si por ahí se me corta que la señal porque <risa> hay veces que eso ocurre. Si si por favor me, me, me pueden me pueden avisar si sí, por lo menos un, un mensajito o hacerme sonar el teléfono porque eso ya me pasó eh, algunas veces con, con otros grupos. Entonces qué tal ahora pueden pueden, ¿pueden ver mi pantalla. Sí se ve. Gracias. Ah, muchas gracias por la retroalimentación. Bien. A ver, a ver. Entonces ahora sí era. Es la actividad a nueve creación de escala, ¿sí? Y en lo que vamos a hacer ahora es, vamos a entrar a nuestro curso de prueba siguiendo estas instrucciones. Primero vamos a crear la escala, luego vamos a crear una actividad de tipo foro. Y a, esta, a este foro que vamos a crear, el, el foro para las presentaciones, ¿verdad? Que es el, el foro que, el primer foro que usamos en, el, en la semana 1. Entonces, ese foro tenía una, una escala de calificación que es una escala cualitativa en este caso. Entonces, vamos a ver cómo, cómo se puede hacer, el, eh, cómo crear ese foro y cómo crear una escala y asignar esa escala a, a un foro en específico en este caso. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es yo me voy a ir a mi curso de prueba, ¿sí? A mi curso donde yo tengo el, el rol de... Eh, Profesor en este caso, pero es mi, mi curso de donde suelo hacer las, las tareas. vamos a aceptarle, admitir. Y ahora... ¿Dónde estás? Que no te veo. Educa 3.8. Acá está, perdón, acá está. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es... Me tengo que ir hasta hasta hasta configurar, eh, configurar las calificaciones y a partir de ahí voy a tener la posibilidad de poder entrar en el espacio de calificaciones. Acá vamos a mirar de esto después más adelante, pero por el momento lo que me interesa es trabajar con una escala. ¿sí? Entonces voy a ingresar dentro de la escala, acá escala de vistas, y lo que voy a hacer es voy a crear una nueva escala. Entonces, en este punto yo puedo ver, estas son las escalas estándares que ya trae la plataforma, ¿sí? Entonces, uno puede usar la, la escala que ya trae la plataforma, pero en este caso, este, yo voy a crear una escala cualitativa, escala cualitativa, voy a llamar de 38 y la escala que me pide utilizar en este caso es esta insuficiente, suficiente, bien notable y sobresaliente. Entonces, esta escala acá tengo, es en este punto donde pongo esa escala y acá me indica que todas, todas las, acá una de estas opciones tiene que ir, en este caso, separado por comas. Entonces, le copio exactamente como está y acá le puedo poner una pequeña descripción si quiero, porque no me obliga. Fíjense que lo, lo único obligatorio son los que están en rojo acá. Una vez que yo tenga creada esta escala, yo voy a guardar los cambios. Entonces, en este momento, lo único que estoy teniendo acá es mi escala cualitativa creada. Lo siguiente que tengo que hacer, y siguiendo un poco la tarea que estamos haciendo ahora, es que me pide crear un foro sí, del tipo foro para las presentaciones y a este foro agregarle la escala que yo acabo de crear. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Me voy a ubicar acá abajito, ¿sí? Y acá voy a añadir una actividad o un recurso. ¿Qué tipo de recurso voy a añadir? Un recurso del tipo foro. Entonces, agrego este, este recurso acá. Ahí agrego y ahora voy a, en honor al tiempo nada más, eh, voy a hacer uso ya de, del texto que yo tengo acá disponible ¿sí? y voy a simplemente copiar el texto. Si de repente les interesa este modelo, entonces lo que ustedes pueden hacer también es copiar directamente el, el, el modelo del foro que yo utilizo pero cada uno normalmente tiene su, eh, su forma de, de crear, sus, en este caso, le, lo, los, las actividades que va a ofrecerle a sus alumnos. Pero si quieren, pueden copiar el, el modelo, no hay ningún problema. Este es el que yo utilizo, el que ustedes ya saben, el que tiene los objetivos, el que tiene la, la introducción y las instrucciones. Bien, entonces, ahora lo único que tengo creado es o sea, lo que estoy creando es mi foro. Lo dejo para foro, eh, como foro, el tipo de foro lo dejo como foro para uso general. En disponibilidad yo suelo dejar esto sin marcar porque me interesa que esté disponible hasta, hasta el último día del curso. En recuentos de palabras, este, mostrar el número de palabras lo puedo dejar en sí, no hay ningún problema. Si de repente alguien quiere alzar algún archivo adjunto, pues le doy la posibilidad y le doy hasta 5 megas. Y, y número máximo de archivos adjuntos normalmente lo suelo dejar en dos si por ahí alguien quiere alzar en este caso eh, algún algunos archivos ahí no, no se suele utilizar mucho pero siempre dejo esa posibilidad allí bien entonces una vez que ya tengo eh, configurado esta parte suscripción y seguimiento lo dejo en opcional, bloqueo de discusión, no bloqueo ninguna discusión, nada de umbrales, y acá en calificaciones yo le indico que sí quiero calificar este foro, y este es el punto clave, entonces yo le digo que voy a usar un promedio acá de para las calificaciones, ¿sí? y tipo voy a usar, acá me permite trabajar con una puntuación yo le puedo dar un puntaje si sí, eh, en, en números, en este caso una, una calificación cuantitativa en este caso, pero como la tarea me pide utilizar una escala, que sería una calificación cualitativa en este caso entonces le selecciono el tipo que va a ser una escala y acá me muestra la predeterminada que ya tiene la plataforma, pero como yo ya creé mi escala entonces le indico que la escala cualitativa del curso es lo que yo estoy queriendo utilizar ahora. Y una vez que le indico eso, simplemente ya tengo todo lo que necesito para guardar esta actividad. Entonces puedo guardar esta actividad acá. le puedo dar inclusive guardar y mostrar y es así como uno crea un foro y le asigna una escala cualitativa que en este caso fuimos nosotros quienes definimos esta escala lo recomendable en este en este punto siempre es que cuando uno crea un foro para las presentaciones si va a, eh, eh, es muy recomendable que eh, en un curso 100% virtual que exista un foro para las presentaciones porque va a ser el primer encuentro entre el docente y los participantes del curso entonces en este primer encuentro lo ideal sería que el, el docente prepare ya su foro para las presentaciones pero que el primero que se presente sea el, el docente o el equipo docente entonces eh, cuando los alumnos ingresen al foro, se le pide como una actividad del foro, en este caso, y también eh, el, el alumno ya le puede conocer el primer día de clases a su profesor. Porque recordemos que estamos trabajando en un, eh, en un ambiente 100% virtual, y bueno, la parte comunicativa es clave acá. Entonces, un docente tiene que añadir un nuevo tema de discusión, eh, yo se lo pone, me presento, y a partir de acá, entonces, empiezo a poner mi presentación y, bueno, un pequeño mensaje a mis estudiantes o a los participantes de mi curso en este caso. No sé si hay alguna consulta hasta acá. si Es que no hay ninguna. Entonces, voy a avanzar en la segunda parte de esta tarea, la A9, en este caso. En el punto 2, acá ya nos pide trabajar con modos de grupos, ok, entonces nos pide crear dos grupos que sea el grupo A y el otro que sea el grupo B y luego añadir eh, usuarios dentro de cada grupo, entonces para poder trabajar con modos de grupo en este caso, voy a cerrar ya esto acá porque ya está, entonces vuelvo hasta mi curso ah, perdón eh, Acá. Voy a abrir otra vez. Este acá. Acá. Y este... Voy hasta... Voy hasta... Mi curso, ¿sí? Y este... Acá el curso tiene que estar preparado para que, trabajar con modo de grupo. Entonces, este es el punto en el cual nosotros tenemos que editar los ajustes de nuestro curso otra vez. ¿Se acuerdan de la actividad A2 donde nosotros editamos nuestro curso? Donde pusimos la cantidad de, eh, de subida de archivos, rastro de finalización. Y acá en el apartado grupos, nosotros tenemos que indicarle que eh, vamos a trabajar por grupos. Yo sugiero siempre que eh, se, se le indique que se va a trabajar por grupos separados para que cada grupo no vea el trabajo que está haciendo el otro. Forzar modo de grupo, en este caso no lo voy a forzar. Eh, y este, porque me interesa que ciertas actividades estén eh, separadas para ciertos grupos y que ciertas actividades estén disponibles para todos los grupos. Entonces... Lo dejo en no nada más, en agrupamiento por defecto lo dejo en ninguno. Y una vez que tenga esto, entonces guardo. En este momento yo tengo ya mi curso eh, preparado para trabajar con modo de grupos. Ese es el primer paso, la primera configuración. Lo segundo que tenemos que hacer es ir hasta este icono, acá este icono de la rueda de, de entrada este, y nos vamos hasta la opción ver más entonces acá nosotros tenemos la posibilidad de acceder a la administración de nuestro curso fíjense que eh, cuando estuvimos trabajando con banco de preguntas vimos acá pero ahí acá eh, dentro de la administración del curso hay una pestaña que es la pestaña de usuarios y es acá dentro de esta pestaña de usuarios donde uno trabaja con los grupos entonces uno puede en este caso voy a eliminar primero estos grupos acá voy a porque los tenía desde el desde el, desde el, la clase anterior voy a, voy a eliminar este este grupo de acá le voy a indicar que sí y luego voy a voy a crear los, los grupos así tal cual como está pidiendo en, en la tarea estoy eliminando para luego crear y mostrar esa parte. Es en... Eliminar el grupo seleccionado. Sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo en este caso? Lo que nos está pidiendo es crear dos grupos. Uno que se llame el grupo A. Hay algunos que le ponen el, el nombre del instructor acá. para Para saber eh, que ese grupo corresponde a, a tal instructor por ejemplo grupo a miguel y acá eh, esto ya es opcional sí eh, y acá eh, esta parte de clave de matriculación y compañía hay algunas eh, algunas asignaturas que lo usan por ejemplo cuando ellos dicen nosotros vamos a, a, a, a a trabajar con modos de grupos y somos eh, 20 instructores entonces mandan crear 20 grupos y definen acá en este en este en esta parte definen 20 contraseñas ok entonces cada cada instructor se encarga de pasarle a, a los participantes con el cual él va a trabajar esa contraseña. ¿Y qué es lo que hacen los estudiantes? Los estudiantes eh, buscan esa asignatura en particular, por ejemplo, eh, Primera Cátedra de Clínica Quirúrgica Pediatría, buscan y le pide, eh, en este caso, la contraseña de eh, automatriculación a ese estudiante. Entonces, esta contraseña que se puede definir acá le permite matricularse a ese curso, pero también ya le permite matricularse a ese grupo en particular. Entonces, es, es una forma también que se puede hacer, ¿ok? Eh, y nada, una vez, eh, yo no voy a trabajar así, simplemente voy a crear los grupos y una vez que se matriculen todos los alumnos, voy a cargarle a los participantes de mi, de mi grupo en este caso, pero eh, de que eso se puede hacer, se puede hacer y hay algunas... Eh, Como le digo? Hay algunas eh, asignaturas que, que trabajan así. Grupo B. Y simplemente guardo. ¿Ok? Entonces, siguiendo un poco lo que nos dice acá, lo que nos está pidiendo, este... Nos pide crear dos grupos y luego añadir usuarios dentro de esos grupos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a seleccionar este grupo A y le voy a agregar usuarios, ¿ok? Entonces, yo sé que necesito trabajar con este participante, por ejemplo. Con Ángel y, por ejemplo, que necesito trabajar con Héctor. ¿okay? Y ahora... Regreso otra vez al, al grupo y voy a añadir en este caso participantes a mi grupo B. Fíjense que acá este número 2 lo que me está indicando es de que en el grupo A, a, en el grupo a hay dos participantes y en el grupo B el 0 me indica que hay ceros participantes. Entonces lo que voy a hacer ahora es voy a añadir un, un participante más acá y voy a este, voy a regresar a los grupos. Entonces, ¿qué es lo que tengo ahora? Ya, ya creé el grupo A, ya creé el grupo B. En el grupo A hay dos participantes, en el grupo B hay un participante. Y ahora lo que me está pidiendo en este caso es, ya estoy en este punto, crear un foro de preguntas y respuestas y tengo que configurar para que el foro sea de, de tipo uso general y añadir una restricción de acceso para que solamente los del grupo A puedan preguntar y puedan responder en este foro. Entonces, eso es lo que me está pidiendo ahora. Eso es lo que me está pidiendo ahora. Entonces, yo regreso a mi curso, ya tengo mis grupos creados el grupo A, el grupo B, y lo que voy a hacer es voy a crear o voy a añadir otro foro. Entonces, me voy a añadir una actividad o un recurso el recurso que, eh, perdón, la actividad que necesito es del tipo foro y en este punto entonces añado este foro. Voy a copiar en honor al tiempo nada más el contenido de, de lo que yo utilizo eh, y ustedes pueden tomar también como un modelo esto, no hay ningún problema, ¿sí? Si quieren usar como un modelo, pero cada uno también suele tener su su propia forma de eh, agregar en este caso la descripción de la tarea bien entonces una vez que yo tenga esto en disponibilidad lo suelo dejar así tal cual no suelo poner una fecha pero si uno quiere de poner eh, indicar de que este foro va a estar disponible de tal fecha hasta tal fecha simplemente tiene que habilitar esto acá y este indica eso en, en la fecha de entrega y la fecha límite en recuento de palabras, este, le, normalmente acá suelo darle la posibilidad siempre a los estudiantes, como es un foro de preguntas, que me puedan alzar dos archivos adjuntos como mínimo y que me indique el recuento de palabras, suscripción y seguimiento. Fíjense que pide la suscripción forzosa, entonces para que todos siempre estén suscritos al foro, rastreo en opcional, no suelo bloquear nada acá. Eh, y como es un foro de preguntas, nada más de dudas, yo no utilizo calificaciones en este punto. le dejo en no hay calificaciones. Y acá es donde yo les voy a restringir el acceso. ¿Cómo voy a restringir el acceso? Y bueno, necesito que este foro que estoy creando solamente sea visible, según nuestra tarea acá, para los del grupo A. Eso es lo que me está pidiendo. Entonces, voy a añadir una restricción. La restricción que voy a añadir va a ser de tipo grupo. Y acá voy a seleccionar qué integrante de qué grupo puede, en este Profe. caso, ver este foro o participar en este foro. Le indico que solamente los del grupo A. Y ahí le doy guardar cambios y regresar al Profe, curso. Sí. En, en suscripción donde pusiste forzosa, eh, según la tarea parece que tiene que ser automática porque se pueden dar de baja cada... Esperame un, ratito, esperame un ratito porque tengo que... Y voy a editar nomás. Si es así, te agradezco muchísimo porque... A ver... Foro uso general. Acá está. Foro de uso general. Y el otro es... Viste que en el... Instrucciones en el punto 2 dice crear y después dice configurarla de tal modo que todos los alumnos de su curso estén suscritos inicialmente que puedan darse de baja en cualquier momento ah ya sí ah, ese, ese, foro ah, ese es el foro anterior ah mil disculpas no no no no está bien está bien porque ahí creo que dejé en, en el para uso general bueno pero pero ese es lo, lo que lo que me estás indicando es eh, justamente eso preguntó también la otra vez la doctora en el foro entonces ah, le, sí. le respondí eso y gracias, es así como vos me estás diciendo, ¿sí? Mil gracias. Dale. Bien, entonces, acá la visualización, que me indica? Me indica que ver, todos pueden observar que se ve así como medio borroso y eh, es así como uno restringe una... Puede ser un recurso también. Fíjense que una, un, un, un archivo, por ejemplo, yo puedo hacer de que solamente esté disponible para cierto grupo de alumnos. Y es así como, como se restringe eso. Eh, si... Uno, uno forma parte de este grupo, entonces esta parte de restringido no lo va a ver y sí, y sí va a ver el enlace como lo ve cualquiera, o sea, va a haber un enlace en azul donde le va a permitir acceder a, en este caso, a, a, a, si es una tarea, si es un foro o inclusive si es un archivo, entonces va, va a poder acceder a eso sin ningún problema. y es eh, Ahora, si de repente uno quiere que esté disponible para otro grupo, entonces... Eh, uno lo va disponibilizando y solamente los, los integrantes de ese grupo pueden acceder a ese recurso o a esa actividad. No sé si hay alguna consulta acá. Si es que no la hay, entonces este simplemente ya se tendría que eh, entregar en este caso esta tarea y bueno, eh, después voy a ingresar a, a verificar eso. Bien, entonces este ya no me sirve acá, este tampoco. Y esta es la actividad A9 que ya está. Bien, la A10 nos pide crear un chat y crear un blog, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que nos pide acá? Nos pide... En las instrucciones me voy directamente, nos pide realizar tres actividades. Añada al menos una entrada en el blog del curso EDUCA 3.8. En esta trate de añadir entrada realista, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y comentar al menos la entrada de blog de cualquiera de los compañeros eh, en el curso en este caso. Eso es lo que nos pide acá en el, en el curso de EDUCA 3.8, existe un bloque... Que se llama menú blog ven acá entonces uno puede ver todas las entradas de este curso acá y también acá uno puede este uno puede eh, añadir una nueva entrada en el blog de este curso que es el, el de educa 3.8 y acá pone el título de la entrada, ¿verdad? Y acá pone el, el, el contenido en sí de, la, del, de lo que sería su blog. Y una vez que tenga eso, entonces eh, le da en guardar cambios. Este, este menú blog, en este caso, normalmente no, no, está, no está dentro de cada curso. Entonces uno puede, en todo momento, si uno no lo encuentra en su curso, uno puede agregar esto, ¿sí? Y para agregar esto en un curso, en este caso, lo que tenemos que hacer es añadir un bloque, ¿sí? Estoy mostrando nada más cómo añadir un bloque dentro del curso, y acá dentro de esta lista que ustedes ven acá, entonces uno puede ir, ir a buscar el, el bloque de menú bloque en este caso, que es este de acá, y eh, añadir, en este caso, acá está, el menú blog dentro de su curso de prueba, en este caso, ¿ok? Eh, básicamente es eso, eh, añadir una entrada, y una vez que uno añada la entrada y encuentra la entrada de otro compañero, entonces... El, el blog, en este caso, le va a permitir a ustedes realizar un comentario sobre la entrada que hizo el, el compañero. Eso es lo que pide en el punto 1 y en el punto 2. Ahora, en el punto 3, lo que pide es crear un, una sala de chat, en este caso, y definir que la próxima cita sea para el martes 14 de julio, que nunca borre las sesiones pasadas y que todos puedan ver las sesiones eh, pasada en este caso y bueno esto ya es opcional si de repente quieren probar el cómo se utiliza una sala de chat entonces pueden eh, organizarse entre ustedes y, y en, entre los participantes del, del curso de eh, que eh, tienen en este caso matriculados en su curso de prueba y probar una cosa que hay que tener en cuenta con respecto a las salas de chat es que se, es recomendable utilizar una sala de chat, pero no es recomendable utilizarlo con una cantidad excesiva de estudiantes o participantes. Entonces, eh, ¿por qué? Porque uno pierde el hilo muy rápido cuando todos están escribiendo al mismo tiempo. Entonces, eh, máximo cinco personas, seis personas dentro de una sala, o si estamos trabajando en grupo de 5 o máximo un grupo de 10, se puede entrar el docente con, el, con ese grupo de alumnos y digamos que va a ser manejable todavía esto. Pero con un grupo de alumnos de 15, 20, esto ya se vuelve muy difícil de, de, de, de manejar. Eh, es, muy rápido se pierde el hilo en este caso de la conversación. Entonces, cómo yo agrego una sala de chat, me voy a añadir eh, un, una actividad en este caso y dentro de, de, de, de, o sea, de la lista que yo tengo acá, defino, el, el en este caso, la actividad de tipo chat. Agrego esto acá. Agrego este chat. Voy es, eh, a poner un chat para las consultas. Y bueno, acá... este Voy a ver... Espera, espera, acá está chat para las consultas. Yo suelo usar un texto que es este acá. Ahí está. Y, bueno, pongo una pequeña descripción de cómo, cuáles son las reglas de juego, en este caso acá. Y este mmm, las sesiones. Entonces, tengo que tener en cuenta que la próxima cita va a ser el el 14 de julio, acá, eh, puedo publicar las horas de chat, eh, o eh, sin repeticiones, publicar solo hasta la hora especificada, a la misma hora todos los días, eh, lo voy a dejar tal cual como está, y voy a mirar qué es lo que me está pidiendo acá, entonces, y que nunca borre las sesiones pasadas, entonces, eh, ajustes comunes al módulo, todos pueden ver las sesiones, les voy nunca borrar los mensajes, lo dejo así, eh, todos pueden ver las sesiones pasadas, lo dejo en sí, ajustes comunes al módulo, nada, restricciones de acceso, lo dejo en ninguno, pero si de repente yo tengo un grupo de alumnos y solamente quiero que conversar con ese grupo de alumnos en particular en un horario específico, tal vez uno pueda añadir una restricción de grupo, por ejemplo, acá. Y en este caso, eh, eh, solamente va a estar disponible para ese grupo de alumnos. Una vez que tengamos todo esto, simplemente le damos en guardar cambios y en regresar al curso. Y ahora ya tenemos disponible nuestro, nuestra sala de chat en este caso, para poder interactuar con nuestros participantes del curso no sé si hay alguna consulta hasta acá entonces profe, profe. si no hay profe este, continúa sí profe y cuál sería la finalidad ¿Sí? del, del cuál es la finalidad del menú blog el blog es en este caso es un es un diario personal digamos que uno eh, puede, funciona de la misma manera que un blog en Blogger o, o en que uno pueda, digamos, este, utilizar afuera. Inclusive el, el, si uno tiene un blog en Blogger, por ejemplo, se puede también enlazar con, con, con el Moodle. Se suele re realizar actividades... Eh, utilizando el, el, el, el blog del curso, por ejemplo, para uno eh, exponer sus tareas, por ejemplo, normalmente se utiliza para eso, ¿verdad? O, o si sí, yo estoy trabajando en el área de cirugía, por decir, entonces yo puedo agregar un, un tema que es de, digamos, que eh, es muy de mi expertise en este caso y escribir sobre eso y compartir eso con, con mis compañeros. Entonces, mis compañeros pueden... A tener acceso a esa información, a mi blog en este caso, que está dentro del curso y el compañero puede hacer un comentario sobre el trabajo y a partir de ahí entonces generar un contenido de valor dentro del curso. Okay. Profe, y la tarea dice añadir al menos una entrada. Sí, añadir al menos una entrada dentro del blog del curso. Y acá voy, voy, voy a ir otra vez dentro de, del, del blog, eh, de, de perdón, dentro de Educa 3.8. Y acá en el menú blog que va a aparecer acá al ladito, un ratito porque me está actualizando ahora. Entonces, eh, aquí está marcas de blog. Acá uno va a añadir una entrada al blog de este curso, ¿ok? Sí. Respondí tu pregunta, sí. Y ahí, ahí por ejemplo, si yo estoy, eh, estoy trabajando en el área de pediatría, puedo tomar un tema de pediatría y desarrollar ahí. ahí imagínate que te puedes agregar imágenes que puedes agregar, eh, videos que puedes agregar, este eh, enlaces, te da toda una información, pero la, la, la, lo interesante de esto es que... Eh, esa información después puede tener una retroalimentación de parte de tus compañeros y eso es lo que le da un valor agregado, digamos, el, el comentario que se le hace a tu trabajo ok, gracias profe ok bien, entonces si no hay más preguntas estoy en la uh, profe eh, estoy en la A10 ¿sí? Profe, ¿Sí? ¿Puedes este, pasar otra vez cómo, cómo se agrega al blog, en el caso que no tengamos ahí una plataforma? Ah, sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Eso, este, eh, primero hay que tener activado... Voy, voy a eliminar este que acabo de agregar. Voy a eliminar esto para mostrar. Igual puedo agregar otro, solamente que me va a aparecer uno debajo del otro. Eh, lo primero que uno tiene que hacer es, si es que no tiene el, el, el bloque del, del menú block, es activar la edición de su curso. O sea, si yo tengo desactivado la, la, la, la edición de mi curso, acá abajo no me va a permitir agregar un nuevo bloque. Sí, sí o sí tengo que tener activada la edición de mi curso. ¿ok? Ese es el primer punto a tener en cuenta. ¿sí? Una vez que yo tenga el activada la edición de mi curso, en este caso, eh, yo puedo ir agregando bloques dentro de mi curso. Hay otros tipos de bloques dentro del curso. Acá está el de administración, el de actividades, el de actividad reciente. Hay varios... Eh, está el calendario, por ejemplo, que puedo también agregar ahí. Comentarios también puedo agregar ahí. Eh, pero en este caso, lo que nos está interesando a nosotros es agregar un menú block en este caso ok entonces al seleccionar este bloque de menú block, ahí me va a aparecer eso dentro de mi curso y va a aparecer como un fíjense como un bloque más acá al costadito de mi curso sí y acá yo puedo ir agregando otras cosas más en, hay cosas interesantes que se pueden agregar acá, yo no, no mostré eso, ¿verdad? Por ejemplo, va a haber un, va a haber un seminario de cirugía, por No, hay una imagen que eso está en internet, por ejemplo. Ese tipo de cosas se pueden incrustar utilizando un, un bloque acá, uno puede añadir un bloque de tipo HTML ahí al costadito, y a partir de ahí entonces eh, uno puede entrar ahí e incrustar, ...una imagen o incrustar un video, por ejemplo, que se vea ahí al costadito, nada más. Pero ese tipo de cosas se, se puede hacer. Y me va a ir agregando acá en el, en el, en el costadito. Eso. Profe, tengo preguntas también. Sí. Gracias, Creo que no estoy entendiendo las instrucciones de la tarea. Porque ¿Ah? acá número uno dice añadir al menos una entrada... Al blog, ¿verdad? Al blog del curso creo que eso ya se, eso es lo que se hizo recién. Acá sí, eh, ¿sí? añadimos eh, al blog del curso Educa 3.8. Exacto. Eso es lo que ah. se hizo ahora con añadir con, con, el menú blog, ¿verdad? Después, eh. dice, después dice, en estas, en estas, trate de añadir entradas realistas con su opinión sobre un tema relacionado a la materia que enseña. Uh -huh dicha entrada debe contener al menos una imagen que sirva para ilustrar el contenido, esa parte es lo que no sé cómo se hace no sé, ya. no estoy no, no, no entendiendo no, no, sin problema, no, no está bien está súper bien, bien, entonces este es el estamos en el, en el curso de educa 3.8 y sí. acá nos pide hacer eso, entonces ¿qué es lo que va a hacer? vamos a, hacer, vamos a añadir una entrada en el blog ¿sí? ¿ok? entonces yo voy a escribir sobre eh, curso de Moodle 3.8, ¿ok? ¿Está bien? Sí, o sea, esto nosotros tenemos que hacer en el curso de EDUCA 3.8. Así es. Ah. Y ahora voy a buscar, voy a irme hasta Google. Oh. Y acá... Eh, voy a buscar este Moodle 3.8. Me voy hasta imágenes. Y acá voy en más, libros, finanzas. Y acá puedo elegir una imagen de, de Moodle 3.8. ¿okay? Y esta imagen yo. Eh, tengo que ver si, eh, si es de tipo Creative Commons y compañía, ¿sí? Pero lo puedo descargar. Entonces, guardar imagen como... Y voy a guardar esta imagen en el escritorio como 3.8. Guardo esto acá. Y ahora me voy hasta mi curso. Y acá voy a agregar una imagen ilustrativa del tema que voy a desarrollar, Inclusive, como les digo, puede ser una imagen, puede ser un, un video eh, ilustrativo, no hay ningún problema. está y bueno acá escribo sobre ok una vez que tenga esto eh, mi entrada en este caso en el en, en mi blog acá yo le puedo agregar también ciertas marcas sí entonces eh, uno también puede agregarle marcas y cuando está buscando en el foro o oh, perdón en el en el en el blog, en este caso, puede hacer un filtro por, por estas marcas y encontrar más rápido toda la información relacionada a, a este tema. Y una vez que tenga listo esto, simplemente le doy en guardar cambios. Y ahí ustedes después pueden leer, fíjense que esto es solamente un ejemplo, y al leer ustedes después ya pueden, en este caso, a usted le va a dar la opción de responder al, a la entrada que yo hice doctora ¿qué tal te entendió más o menos cuál es la idea o sea comenzaste en el curso de Educa 3.8 pero después lo llevaste sí. a tu curso de prueba entonces no el ejemplo lo hice acá en el en, en, el, en mi curso de si vos entras en el curso de Educa 3.8 y te vas en el, en el, en donde dice menú blog acá, espérame que voy a mostrarte. Si vos te vas en el curso de Edu, porque donde yo hice el post fue dentro del curso de Educa 3.8. Si vos te vas acá, va a aparecer el, el menú dentro de un ratito. Vas a poder ver mi entrada, a ver las entradas de este curso. Hace rato no había ninguna, pero ahora ya aparece el mío y ahí también va a aparecer el tuyo y va a aparecer el de otros compañeros y ustedes van a poder comentar el, el trabajo del compañero. Hay algunos que tienen así muy buenos trabajos que presentaron en congresos inclusive, entonces presentan otra vez ese tipo de, de información en este punto y comparte eso con, con los demás compañeros y eh, los demás compañeros le hacen un feedback sobre su trabajo. Okay. No quedó muy claro, parece. <risa> bueno, yo creo que tenemos que dejar acá en forma personal, te voy a preguntar después. Gracias. Dale, no, no hay problema, no, no hay problema. Lo que hice fue dos cosas realmente. Uno fue mostrar la entrada en este curso en particular, y lo otro creo que fue el, profe el profesor, no recuerdo si era el profesor José, quien preguntó, sobre cómo añadir ese bloque dentro del curso donde uno está enseñando. Entonces, lo que hice fue mostrar también cómo se añade ese, ese bloque que se llama menú blog en este caso. Creo que ahí fue donde se confundió un poco la cosa. Ok, gracias. Dale. Bien, entonces vuelvo a traer la tarea obligatoria. Y este ya está. Ya añadimos el blog, ya añadimos el, el chat en este caso y la tarea a 10 ya está ahora paso a la tarea obligatoria a 11 y bueno hay, hay, en este punto hay ciertas cosas que yo sí voy a poder en este caso voy a poder eh, comprobar y hay ciertas cosas que yo simplemente no voy a poder comprobar sí entonces eh, lo que pide acá es que cada uno vaya en su curso de prueba y eh, que mire la, el, digamos, el, el libro de calificaciones que está en administración del curso que sería el en este caso el, el, el icono de administración del, del curso es el que está acá el, el, el que es de la ruedita dentada ese es el icono de administración del curso esperen un ratito este es el, el, la configura, el icono de la configuración y acá Esperen que un ratito porque mi conexión está un poco lenta. Acá en este punto, entonces, uno lo que hace es, se va en, que en este caso en configurar calificaciones, ¿sí? Y a partir de ahí uno tiene acceso a todas las tareas que están disponibles dentro del curso, ¿sí? Pero no solamente eso, uno puede obtener diferentes tipos de informes acá, dentro de, de esta vista. Está el informe del calificador, que uno puede obtener, fíjense que acá hay 37 participantes, ¿sí? Y uno puede ver uno por uno, fíjense que acá uno puede ver todo el, todo el resultado, digamos, ¿sí? Acuérdense que hay ciertas tareas que todavía no están calificadas, entonces de repente, pero básicamente toda la grilla está acá. Esto que ustedes ven acá son actividades que están ocultas para ustedes, por eso aparece así. Estas son las opcionales, por eso van a ver que de repente hay algunos que no están calificadas, porque son las opcionales, la, la, la, la, los que completaron el primer grupo. Fíjense, esta, esta es la, la obligatoria A8, por ejemplo, pero estas tareas... Eh, estaban distribuidos en tres grupos diferentes, entonces eh, de repente por eso parece que no, no está tan completa, pero todos ya entregaron prácticamente esas tareas bueno, ese es uno, uno de los informes que nos va a dar la plataforma el otro tipo de informes que nos va a ofrecer, en este caso, va a ser este es de todos los participantes pero yo puedo hacer informes ya sea por eh, por el grupo de cirugía, por ejemplo, yo puedo hacer filtros de informes acá eh, y solamente ver la, lo, los eh, cómo se está comportando este grupo, por ejemplo, ¿sí? Esto con respecto al informe de calificador por grupos, ese tipo de informes lo puedo obtener. Puedo obtener también el historial de calificación, acá, lo puedo obtener así, puedo en este caso... Eh, obtener este historial de todas las calificaciones o puedo seleccionar, por ejemplo, a un estudiante en particular, ¿sí? Eh, y a partir de ahí yo puedo seleccionar también una fecha de inicio, por ejemplo, por ejemplo, el 10 de, de por decir, 10 de 20 de junio al 10 de julio, por ejemplo y a partir de ahí yo puedo este, este, ver eh, ya sea toda la calificación que obtuvo o puedo seleccionar tarea por tarea para ver cómo se está comportando eh, en este caso eh, sobre este participante en particular. Fíjense que eh, acá tengo todo este informe, me indica qué vio, qué no vio el viernes, eh, me está dando un montón de, de información de acá que a mí me va a ser útil para ver si este participante realmente estuvo muy activo en estos días. Estuvo, la verdad que estuvo bastante activo. Este es otro tipo de informe, el informe de resultados también que nos permite obtener a partir de acá. Eh, por el momento no me tira ninguno. El informe de vista general... Lo puedo hacer otra vez, ya sea por grupos o por todos los participantes. Puedo seleccionar un participante en particular acá. Sí. Y a partir de ahí, entonces, obtener toda la información. Eh, a ver, todos los participantes, el, el informe general en este caso. Eh, que el informe, la calificación genérica que está obteniendo es este en particular. Ok. Eh, Después puedo obtener este el otro tipo de informe, que es el de vista simple. Acá puedo otra vez hacer filtros, ya sea por, por grupo o este... Bueno, esta es la tarea que está, por el momento está así porque todavía no se. Eh, hoy es la fecha límite de la A8, entonces es por eso. Y por último está el de usuario, donde uno puede seleccionar un usuario en, en particular. Y este, o un grupo en particular, o todos los participantes. Y bueno, a partir de ahí obtiene la información que está buscando. Puede ver también acá, puede seleccionar a un, a un estudiante en particular, o a un participante en particular. Ahora no, no me, ahí está. Y eh, a partir de ahí entonces eh, obtener la información solamente sobre ese usuario en, en particular. Básicamente estos son todos los informes que... Uno puede obtener adentro de, de EDUCA en este caso. Y lo que nos pide acá en este punto era descargar todas las calificaciones que tenemos en el curso. Esto nos es muy útil en cualquier momento del año y también al finalizar el curso. Entonces, uno puede descargar la, el libro de calificaciones, o sea, todo lo, todos los resultados de acá lo puede descargar en, en, en, en un Excel, por ejemplo o en el formato que uno elija. Esperen que un ratito... A ver, acá está. Hoja de cálculo de Excel. Y bueno, ahora yo le puedo indicar si quiero. Todo esto de acá, foro para las presentaciones, a dos... Yo le puedo indicar solamente las actividades que a mí me interesan. Por ejemplo, eh... Este de café virtual, glosario de términos, entrega de tarea, cuestionario corto. Estas son las opcionales que este, a mí no, no, en este momento no me están interesando. El total del curso sí. Eh, por ejemplo, la A9, la A10, la A11 y la A12 que todavía no no se calificó, entonces solamente si yo quiero descargar de la A1 a la A8, por ejemplo, puedo eh, puedo tener eso. No sé qué pasó acá, pero voy otra vez al, solamente directamente a, a descargar este de 38. Mmm. Voy nuevamente. Ahí en configurar calificaciones y voy a descargar todas las calificaciones de los participantes en un Excel. Entonces selecciono hoja de cálculo Excel acá. y le indico que quiero descargar en eh, teoría esto no me tendría que dar y me debería de permitir este descargar esto en el video de demostración está cómo lo pude descargar y este es el mensaje que me está tirando, y le voy a enviar a, a la administración para ver qué, qué está ocurriendo. Pero en teoría acá me tendría que descargar, ¿sí? El otro punto, voy a saltar esto porque estoy, este, el, veo que está, está teniendo ese inconveniente ahora, Voy a averiguar después con, con los compañeros. Sería hacer el seguimiento acá en participantes. Esto también es muy útil. Entonces, uno acá puede hacer el seguimiento de los participantes. Si uno está asignado, por ejemplo, como tutor de un grupo, entonces uno puede hacer el, el filtro acá, ya sea por todos los participantes o por su grupo, por ejemplo. Entonces, uno puede... Hacer ese seguimiento. Y acá uno puede observar eh, que Ángel entró hace 22 minutos, eh, hace 3 días el profesor, hace 7 minutos. O sea, uno tiene que visualizar acá eh, cómo se está comportando. Fíjense que el profesor León entró hace 14 días. Entonces, esto me tiene que llamar la atención a mí para poder yo. Eh, hacerle el seguimiento lo que pasa es que el profesor León en este caso él estuvo en el curso anterior y a él solamente le faltan entregar dos actividades eh, que son la A11 y la A12 entonces eh, es por eso que no está entrando mucho pero yo creo que este fin de semana ya se va a poner al día con las dos tareas que le falta del curso eh, anterior bien, una vez que uno tenga todo esto de acá también uno puede ya sea descargar eh, todos los integrantes de su grupo o, en todo caso, uno puede descargar. para, para, foto, para la... Uno puede descargar todos los participantes de su grupo. Entonces, eh, o, eh, a ver, con rol de estudiante, por ejemplo. Entonces, uno puede hacer ese filtro. Por el momento, hay 37, con ese, 37 participantes con ese rol. Y uno puede, en este caso, seleccionar toda la lista, mostrar selecciones todos los 37 y a partir de acá entonces uno puede descargar por ejemplo la lista de todos sus estudiantes del curso no solamente puede hacer eso está muy lenta la, la plataforma ahora está eh, no solamente puede hacer eso sino que por ejemplo uno puede enviar mensajes masivos desde acá, le puede enviar mensajes a estos 37 participantes o puede agregar una nota que sería como una especie de mensaje también o puede descargar eh, la lista con el formato Excel en este caso. Fíjense que acá está, me está descargando esto acá, muestro en carpeta esto y puedo en este caso obtener a partir de acá la lista de todos los participantes de, del curso, distribuido por nombre, apellido y distribuido también con su correo electrónico, el cual está guardado dentro de la plataforma Educa. Y en esta tarea lo que pedía era justamente esto, descargar este archivo, voy a averiguar qué el otro no estuvo descargando, y subir esos dos archivos dentro de la tarea. No archivo, el de las calificaciones y el archivo de los participantes del curso. No sé si hay alguna consulta hasta acá. No. Si, si no la hay, entonces me quiero ir al... Si es que no la hay, aclaro eso. Entonces eh, voy a, hasta la tarea... Profe. Sí. Eh, esa... Esa, ¿Esos cuadros de Excel tenemos que subir en nuestro curso o dónde? <risa> ya no. me estoy esos archivos se alzan en el curso acá en la actividad a 11. Ahí ah. se, se entre, eh, ustedes tienen que descargar dos archivos, ¿sí? El, el de sí. calificaciones y el de los participantes. Ah. Y esos dos archivos en Excel se, se alzan a la tarea, en este caso dentro de esta tarea, Voy a pasar... Dentro de esta tarea acá, Educa 3.8, dentro de esta tarea A11. Dentro Ahí del se... curso, dentro de nuestro curso. No, dentro del curso de Educa 3.8, alzan. Descargan Ajá. esos archivos de su curso de prueba, ¿sí? Sí. Desde su curso de prueba van a descargar y acá, donde dice realizar el seguimiento, les va a permitir alzar esos dos archivos, acá. Tienen que entrar hasta este punto y acá abajo le va, van a aparecer una opción que dice eh, añade, añade, a, agregar entrega. Y agregan esos dos archivos y después le dan enviar tarea. Ah, bueno, vale. Esto Este sumario de calificaciones es lo que la, la plataforma crea por sí solo. Acá siempre te va a aparecer el número de participantes la cantidad de entregas que hay en borrador, la cantidad de archivos que ya hay enviado y la cantidad de tareas que están pendientes por calificar. Esto ya la... Y, ca, y esto se va modificando, porque si uno va calificando, por ejemplo, los pendientes por calificar van a ir disminuyendo hasta que finalmente se va a quedar en cero. Ok, Yo, eso es Hola. Sí, tengo una pregunta. Sí. Porque descargar esos dos archivos... Eh, sí que es el de nuestros estudiantes, de nuestro sí. de prueba, ¿verdad? Sí. Entonces, en el, porque hay estudiantes que rindieron el cuestionario, por ejemplo, y dentro del cuestionario había una pregunta de ensayo, que sí. nosotros teníamos okay, que, entonces, introducir la nota manualmente, creo. Sí. Creo eso es lo que yo le pregunté en, la, en la, otra, la otra semana, ¿verdad? Y ahora no sé si podría mostrar eso. ¿cómo se, ¿Cómo se introduce la nota del, del ensayo, por ejemplo? De que, bueno, ¿no? bueno, voy a ver si tengo un ejemplo, doctora, porque tengo que tener un ejemplo para mostrar eso. Voy a mirar un poco si tengo una pregunta de tipo de ensayo que creo no tengo. Eh, voy a mirar un poco cuestionario acá, cuestionario corto con límite de tiempo, a ver si alguien entregó. Eh. De intentos entraría acá en intentos y eh. estos fueron los participantes que completaron esta tarea ok uh -huh. pero no requiere calificación requiere calificación este requiere calificación este cuál es tu opinión si ¿Sí? uh -huh. ¿Ven? Este es el, esta es la opinión. Entonces, eh, esta es la opinión y acá donde dice escribir comentario o corregir calificación. Y acá es donde yo le indico... Ah. Excelente pun ahí, ahí le indico excelente punto de vista, por ejemplo, al profesor. ¿Sí? Y le, le voy agregando más información. Y acá yo considero que lo que él me puso vale 5 okay. puntos. Okay. Sí. Y aquí, ahí abajo yo le doy en guardar. Y acá van a ver que va a... Esto se va a modificar acá. Cierro. Y acá si actualizo un poco... Fíjense que acá ya este ya no requiere calificación. ¿Por qué no requiere? Porque yo ya lo califique pues, ¿Sí? ya, gracias <risa> dale, dale, dale qué suerte que se, a, a, que se pudo aclarar no no recordaba si tenía ese tipo de preguntas por eso nomás bien, y lo último que nos queda en este caso, sería la de crear nuestra reunión ¿sí? yo voy a entrar en, en, mi, en mi gmail voy a entrar en, en mi gmail en este caso y acá voy hasta, estoy con una cuenta institucional, ¿sí? Este, y acá me voy hasta mi Google Calendar, ¿sí? En las aplicaciones del Calendar, pero es muy importante que solamente mi Gmail esté abierto en este momento, ¿sí? Y en este caso mi, mi Gmail institucional, ¿sí? Y puedo marcar una reunión, por ejemplo, para el día lunes 13, ¿sí? y eh, a las 4 de la tarde ok entonces acá o me, me puedo ir hasta esa fecha y eh, puedo añadir en este caso un título reunión con mis alumnos de educa 3.8 Acá yo puedo añadir invitados directamente agregando los correos electrónicos, ¿ok? Eso lo puedo hacer. Y si tengo eh, algún curso en particular, si estoy trabajando con Classroom, por ejemplo, acá yo puedo indicar a, quién, a, a qué curso eh, de Classroom le pertenece eso, cosa que no va al caso, ¿sí? Pero de que se puede hacer eso, en este caso con mi cuenta, con mi cuenta institucional, nada más que esté relacionado. Y acá es donde yo le indico que quiero añadir este mi, mi videoconferencia con Meet. fíjense que esto que ustedes ven acá esto que ustedes ven acá este realmente es la, el enlace que a mí me va a servir después para este, enviarle a mis alumnos, esto yo ya lo puedo copiar acá, directamente desde acá lo puedo copiar, le doy en guardar y ahora lo único que hice fue, en este caso definir la reunión, si yo le doy clic acá ya me sale esto acá, y si yo me ubico acá, sobre este enlace, acá inclusive me pide copiar la referencia. Esto yo le puedo enviar, ya esta referencia yo le puedo enviar, por ejemplo, a mis alumnos en su WhatsApp o a un colega en su WhatsApp, pero en este caso lo que pide es agregar est esta reunión definida dentro del curso. Lo podemos hacer desde varias maneras, o sea, uno puede agregar esto a través de una etiqueta, Sí, uno puede agregar por ejemplo una etiqueta así como yo hago en el curso agrego una etiqueta le doy en agregar y acá pongo el, el texto de la, de la etiqueta sí, este ya lo voy a pegar acá porque esto es lo que me está interesando acá y a partir de acá entonces uno puede poner el texto que crea conveniente ¿verdad? yo utilizo este el, el texto que ustedes ven en el curso que sería este de acá, entonces eh, le pongo un, un nombre, en este caso videoconferencia del día el día viernes 17 de julio, por ejemplo, le puedo poner, y a partir de acá es lo único que tengo que ir haciendo en este caso es copiar directamente esto que tengo acá, entonces solamente a modo de ejemplo voy a agregar esto acá y después voy a cambiar este enlace que tengo acá. Lo voy a cambiar por este enlace que yo obtuve desde mi drive. Entonces voy a quitar este de acá, voy a pegar porque eso fue lo que obtuve y a partir de acá yo le puedo agregar una, una URL también para que al hacer clic ustedes ya y esto que abra en una nueva ventana en blanco por ejemplo inserto esto acá, esto le puedo poner en negrita, le puedo poner en cursiva, le puedo poner un colorcito, y una vez que tenga listo esto acá, voy a copiar esto otra vez acá, ya lo puedo publicar, y eso ya queda publicado en mi curso, y es así como uno agrega una, una, una videoconferencia con una etiqueta. La otra forma sería añadir un recurso de tipo URL, porque lo que realmente obtengo de la reunión es una URL, en este caso pongo mi URL y acá pongo videoconferencia viernes 17 de julio y copio una descripción, si quiero, acá en la descripción también puedo poner, hacer que esa descripción sea visible, que muestre en la página del curso, si quiero, no lo voy a hacer así. En apariencia puedo poner de que abra en una ventana emergente y simplemente le doy guardar cambios y regresar al curso. Básicamente estas dos maneras son las recomendables para, eh, en este caso, eh, compartir el, el enlace de la videoconferencia. No sé si hay alguna consulta hasta acá. Miguel, no me sí. nada más. Sí. Eh, ¿Hay en la plataforma más tutoriales de tarea por tarea? Para ir yendo lentamente. Eh, en la plataforma hay... Este, el tutor, de, de, de esta tarea en particular que acabo de mostrar eh, las cuatro para la semana porque eh, tenemos que ir digiriendo por lo menos nosotros que no somos tan ah, sí, sí en, la, en, eh, en, en el apartado apoyo siempre van a encontrar todo el apoyo que necesitan, entonces por ejemplo en la A11 eh, por dar un ejemplo nada más en, en están las instrucciones y acá abajito están, este, por ejemplo, el video para descargar la calificación del alumno está acá. O el video para gestionar las calificaciones está acá. Y el video para hacer el seguimiento y descargar la lista de los participantes, por ejemplo, está acá. Siempre vas a encontrar en, en la bibliografía de apoyo eh, los videos que están relacionados al tema que estamos desarrollando y aparte de eso vas a encontrar en este caso el material en PDF donde te va a indicar de qué página hasta qué página está disponible lo que se está conversando en, en, en esta parte de la de la, la tarea porque básicamente muestro Mostrar. y luego eh, va a ser editado y va a ser publicado en el canal y lo voy a publicar otra vez dentro del curso y una vez que haga eso entonces normalmente escribo un, un mensaje dentro del, de, del foro de novedades indicando eh, en qué enlace está la, la reunión de hoy así es no sé si hay otra consulta. Gracias, Miguel. Ok. Bien. Si sí, sí, ya no hay más consultas, entonces eh, les agradezco muchísimo eh, por haber participado hoy. Este es nuestro último encuentro ya eh, de, de, de